Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, se viene el mercado negro, bien, se viene el mercado negro Tenemos las eh, novedades que, que nos da aquí Daily Bones Mientras, me como un helado Aquí tenemos que el mercado negro, va a estar comenzando el 18 de febrero, bien el día 18 de febrero va a estar comenzando el mercado negro, claro, para eso que todos nos preparamos hace un montón de tiempo, venimos juntando cientos de millones de créditos, bueno, yo no porque tengo cuatro millones nada más, estoy medio pobre, pero ya ahora me voy a poner a juntar, eh, hasta el 18 de tiempo, tenemos tiempo supuestamente, así que, a ver, son rumores, bien, esto supuestamente acá la página de Daily Bones, nos dice que What Express, un blog ruso estaría informando que de manera fehaciente eh, el mercado negro vuelve el día 18 de febrero. O sea, nada, en un par de días. Eh, les pido disculpas que estoy comiendo mi lado, pero es que se me derrite el helado o les doy la, o les doy la, la novedad. Y hago mitad y mitad, entonces. Bueno, eh, estará una semana como siempre. El 18 de febrero al 25 de febrero tendrá una duración de 7 días. La fecha aún no está en 100% confirmada. O por eso son estimaciones, ¿Bien? Cada día trae dos ofertas generalmente a primera hora de la mañana y una última eh, a la hora de la tarde. Y una a última hora de la tarde. En 2019 la lista era sencilla: ofertas de crédito, su oro, con cada vehículo, con cada limitada y la regla eh, primera, eh, bueno. En 2020 se introdujo una nueva mecánica, subasta. Subasta, básicamente lo que el nombre dice, subasta. O sea, tenés que hacer una subasta y el que más pone se lleva el premio, ¿no? Por decirlo así. Si un vehículo está disponible por subasta, significa que habrá una oferta mínima y una cantidad limitada de vehículos. Las ofertas más altas obtendrán el vehículo, debido a que es una subasta. Claro, está clarísimo, brother. Esto puede llevar a que los jugadores paguen una fortuna en oro o créditos por algo que realmente no vale la pena. No es mi caso, yo veo que algo no vale la pena. Por más que me pongan eh, un tier 2 único que lo tienen 10 personas en el mundo y me lo ponen a 150.000 de oro, no lo compro. Eh, te agradezco, pero no. Tú. Two fingers uh, of the frente. O sea, dos dedos de frente, bro. Ni loco. Eh, mi consejo es... Oferte lo más cerca posible de su oferta mínima. Si todos lo hacen, los precios se mantendrán bajos... Y nadie pagará de más por un vehículo. Cosa que no va a suceder. Ya te digo que no va a suceder eso porque... Siempre a alguien va a poner un montón de dinero. Va, ah, Dinero no, tal vez eh, oro. créditos o lo que sea. O lo que sea, güey. Bueno, si estás preguntando qué vehículos vendrán este año... Asegúrese de que no haya fugas en este momento. Cualquier información disponible sobre una posible lista de vehículos es falsa. Tendremos que esperar y ver si es posible una filtración más cerca del evento o si tendremos que esperar cada día a que Wargaming nos diga eh, que sigue. Para aquellos interesados, he compilado una lista de los eh, eventos anteriores del mercado negro y sus precios. Bueno, esto fue lo anterior, ¿ves? 2019, mirá el laburo que se tomó el chabón ahí, re piola. Este Harkonnen es un crack, boludo. Lo voy a invitar al canal, lo voy a invitar a mi casa, como un asado. 2019, fíjate, falta uno. Eh, el M41, esto es 2019. Eh. M41, 5 palos, 5 millones de créditos. El FSM el 36, el paquete del Pack 40. El de Tier 3. Eh, 2019, 3 millones 500 mil. El, el Type 59 Gold, 25 mil de oro. Si sale me lo compro, porque es uno de los pendientes que tengo que no, todavía no lo puedo tener. La Exos, la artillería Tier 3, 500.000. La 215B 183, la estrella de la muerte. 23 millones de créditos. Eh, está traducido, Pues dice Tigre Alpino y así. El Alpine Tiger, eh, ¿cuánto dice que vale? 10.000 de oro. Eh, no me convence mucho el... Yo tengo el Wansu 111 que también es lo mismo que el Alpine la única que los diferencia es el Camo Que tiene el Tigre, Gris y eso, pero después es exactamente igual El Carnarvon Action X Buen tanque eh, 9 millones de créditos, muy buen tanque Para Tier 8 es muy bueno, una recarga muy rápido Penetra bien <coughs> Buen tortero en su Tier obviamente no eh, 9 millones es el Carnarvon El IdoStat el Panzer eh, Este es el Tier 5 6 millones 500 mil el Hidrostat Es tier 5, ¿no? El Hidrostat Déjenme en los comentarios Me parece que sí Estoy casi seguro El Panzer 2J Este es el duro ese De tier 3, ¿no? Me parece El que es súper duro eh, el, el que también le dicen Mini Mouse Bueno, 15.000 de oro Panzer 4 eh, Panzer 5 barra 4 5.500 de oro Este es el tier eh, 5 El T-34 el Black 8.500.000 ¿Qué estuvo? Dos días este Dos veces Será eh, estilo de operaciones navideñas 3500 de oro por estilo Y E6 Black, 8000 de oro El E6 lo recomiendo desde el hecho, desde el punto de vista De que tiene matchmaking limitado, bien. Entonces eso lo hace que esté bueno Lo único pues después Penetra bastante, bastante mal 186 eh, 225 si no mal recuerdo y por último la Foch, 155, 25 millones de créditos, que tendría que hipotecar eh, hasta los calzones por comprarlo, pero creo que lo merece. Eh, bueno, después, en el 2020, bien, año pasado, oferta 1, Lancen Zen, en Zen Ataque, mil, el 357, Grand Final, muy bueno este, me encantó. Eh, yo lo compré, lo compré en la tienda Premium, no lo compré acá, por mil de oro. Eh, así que si alguno recuerde Si tiene orito, guárdelo también Porque es bastante importante, por lo general te dan cosas por oro Si en las cajas lo obtuvieron, buenísimo Después lo que es La 105, la LEF eh... La LEF, la, la ARTI, perdón, me colgué La ARTI de tier 5, bien eh, 300 de oro, nada, un regalo Recuerda que esta tiene la, la particularidad De que dispara munición penetrante Y, o sea, la, y hit, viste, o sea Ninguna de acceso, todas tiran explosiva. Su 76i, este es el casa, me parece. El casa de tier. 5? Uh, Creo que es el casa de tier 5, me parece. 15.000 de oro. Si no es tier 5, es tier 4, estoy casi seguro. Otra vez el carnaval Antonio X, 5.000 de oro, muy bueno. 5.000 de oro en subasta. ¿Y cuánto valió acá? 9 millones, bueno. Eh, otra vez la 215B, 183, la estrella de la Muerte, 22 millones de créditos. Lo bajaron un millón, mira. El tipo 59 de Gol. 20.000 en subasta. Antes estaba ¿cuánto? 10.000. No, 25.000. 25.000. Y en 2020 estuvo 20.000 en subasta. O sea, se puede llegar hasta 30.000 tranquilamente. El Panzer Kampfwagen 38H. 9.500. El Panzer 58B. 3 millones de créditos. Campaña por 3. No sé qué es eso. El Objeto 261. Estilo 3D. No, ah, el Objeto. Ni... El EBR 75FL. 10.000 de oro. Y el BTSB. Que es el de Tier... Te... Tier 3. Ya no me acuerdo de los tanques. Eh, creo que es Tier 3, me parece ese. Si, sí, no, pega el palo. Bueno, chicos, hasta acá. Entonces, esto fue lo que pasó en el mercado negro anterior y anterior. O sea, no, no, no es que va lo que va a pasar ahora. Ahora veremos. Pero tenemos supuestamente la idea de que el día 18 de febrero al 25 es una posibilidad, saldrá el querido mercado negro. Después veremos si se confirma o no. Lo importante es que por lo menos tenemos la info, bien. Y eh, nada, básicamente vayan ahorrando créditos, vayan juntando sus oritos. ¿Cómo juntas oro? ¿Cómo juntas créditos? Bueno, sencillo. a juntar oros tenés que juntar eh, oro. No, o sea, tenés que jugar torneos. ¿Bien? Te juegas unos torneitos con amigos, eh, te vas a la página de Wargaming, ahí dice torneos. Tranquilamente te inscribís en dos o tres torneitos por, por semana. Y aunque sea. Vas rasguñando, no sé, eh, si tenés buenas posibilidades de ganar el torneo, capaz que podés sacar hasta unos 800 de oro por torneo, si los ganás hay eh, torneos individuales, o sea de uno, tenés torneos de dos, de tres, de cuatro de cinco, torneos de clanes incluso también que están bastante, bastante buenos eh, ahí podés sacar oro a veces cuando yo saco la cuenta sheriff también, eh, si me mataste podés llevar oro o sea, también podés rasguñar de ahí el otro día quise usé la cuenta sheriff, un chico se llevó, eh, no me acuerdo quién era en este momento bueno, no, no, no me acuerdo, pero se llevó unos 500 de oro en una, en una noche. O sea, re bien. Eh, bueno, esas son las formas básicamente de ganar oro, ¿no? O sea, matando a un sheriff o, eh, o jugando torneos. Obviamente después comprándolo con dinero real. Pero bueno, no sé, te digo, si no tenés la posibilidad de comprarlo con dinero real, esta sería una buena alternativa, ¿bien? Y después, lo otro... Por otro lado, el tema de eh, cómo juntar créditos. Bueno, te agarrás un buen tanque premium eh, y no dispares. Munición. Eh, munición premium. Es decir, no dispares la, la alternativa. Disparás solamente AP. Munición común. La más baratita. Te agarras, no sé, un Scorpion. Eh, yo qué sé. El que quieras. El que quieras. Activas reserva de crédito. Si tenés, aunque sea el 25 o del 50%. Eh, si tenés cuenta premium, todavía, o sea, todavía mucho mejor. Suma un montón. Eso por un lado. Después. Eh, ¿Qué más o sea siempre todo lo que tengas premium es te va a hacer ganar créditos no eh, sacar la comida obviamente sacar la, las cosas automáticas por ejemplo si llevas kit de reparación grande botiquines grandes todo eso se lo sacas y con eso vas ahorrando eh, créditos porque cada botiquín cuesta 20.000 créditos o sea es un montón algo que tengas un montón ahorrados otra cosa puedes vender para sacar créditos puedes vender cosas que tenés en el depósito te vas al, al garage y arriba te dice eh, Depósito, ahí te vas y te fijas todo lo que tenés Ya sea consumibles eh, matas O sea, ahí tenés fuego eh, Onigiris eh, Chocolate de los alemanes Bueno, de todo, un montón de cosas Después debes tener seguramente cosas, cañones, orugas De los tanques que fuiste eh, Estudiando, ¿no? Fuiste sacando en la rama tecnológica de cada uno Bueno amigos, básicamente esa Esas son las formas de obtener créditos eh, Si saben alguna más, dejen en los comentarios Dejen ese like, suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Chau chau.